para todos, bienvenidos a Creaciones Betina el día de hoy les voy a enseñar a hacer este sobre corazón el cual puedes personalizar para cualquier ocasión amor, cumpleaños aniversario, meses, para la ocasión que necesites, antes de irme al paso a paso quiero enviar saludos a Jocelyn y Madison González Vamos a tomar medio pliego de cartulina plana de 46.5 centímetros de ancho por 69 centímetros de largo y vamos a buscar acá la mitad doblamos así vamos a tomar este extremo y lo llevamos hacia la mitad doblamos y hacemos lo mismo con este extremo Ahora vamos a medir 14 centímetros, trazamos una línea a 21 centímetros, trazamos una línea y 19 centímetros. Esta parte que nos sobra la cortamos. Vamos a doblar así. Hacemos los quiebres y doblamos. Vamos a abrir estas partes de los lados o de los extremos las cortamos nos quedaría así, acá en los lados redonde las, las puntas lo mismo acá ahora vamos a tomar la parte superior y vamos a buscar también la mitad, doblamos así Quebramos acá, hacemos un quiebre, lo mismo acá. Vamos a doblar y vamos a hacer acá un corazón. nos quedaría así vamos a acá lo que hice fue cortar el corazón acá hice un piquete y vamos a sacar solo esta parte este lado para darle la forma al corazón y cortamos acá nos quedaría así esta parte acá, vamos a recortarla para que no se vea hacemos lo mismo en este lado ahora vamos a tomar una cartulina de 23 centímetros de ancho por 35 centímetros de largo, la vamos a doblar en la mitad el color es opcional, los colores que ustedes quieran utilizar esta sería para pegar acá en este lado vamos a cortar un cuadro de este tamaño a la parte inferior que sería para pegar acá y vas a cortar dos rectángulos de 10 centímetros de ancho por 18 centímetros de largo que sería para pegar acá en estos dos extremos igual vas a cortar dos rectángulos de la misma medida de 10 centímetros de ancho por 18 de largo que serían para pegar acá, como les digo los colores son los que a ustedes más les guste ahora vas a tomar una hoja en blanco, esto es una cartulina y vamos a calcar este corazón así De estos vamos a cortar dos corazones. Uno de color y dos corazones blancos. Vamos a pegar este acá. Ahora vamos a aplicar silicona líquida para pegar. Vamos a coger este otro corazón y lo vamos a doblar en la mitad aplicamos silicona líquida y pegamos el otro corazón el de color quedaría en medio de este al doblar ahora esta parte superior del corazón la decoré con colores marcador rojo y marcador negro de punta delgada lo que hice fue tomar una regla y empezar a hacer rayitas de colores este color es doble punta azul oscuro y azul claro. Luego dice amarillas y verdes. Y tomé el marcador rojo y hice rayitas igual con el marcador negro. acá en esta parte lo que hice va a ser puntitos y rosquitos para decorar esto es opcional si lo desean hacer y acá el corazón lo delineé con marcador negro acá vamos a copiar el nombre eh, para quien vaya dirigido el sobre en este caso acá sería para tu pareja colocas o copias el nombre de tu pareja y lo vamos a delinear con marcador negro. Ahora que hice en los lados pegué fotos y con marcadores con rojo y negro empecé a decorar, a hacerle figuritas. Acá copiamos lo, hacemos corazoncitos, lo que es, es dibujar. Igual lo hacemos con marcador negro. Esto es para que nos quede más decorado. si no quieres hacer estas figuritas puedes copiar ahí un mensaje y hacemos punticos. vamos a hacer lo mismo en este lado Ahora vamos a decorar esta parte inferior, vamos a hacer corazoncitos, ahí estos rosquitos, punticos, con marcador rojo hago la misma figura, o pues hacemos la misma figura y seguimos haciendo corazones, en caso de que no quieras hacer estas figuritas o dibujar, puedes sacar imágenes y pegarlas. Y por último vas a hacer punticos en todos los extremos. Antes de seguir vamos a mostrar lo que llevo acá. Apliqué diamantina al nombre y si desean pueden aplicar diamantina acá. Y hice unos corazones. Acá pegué la foto y el corazón lo delineé con negro, con punticos. Y copiamos una frase. Amor, gracias por todos los momentos que hemos vivido juntos. Acá lo que hice fue pegar un corazón rojo, copiar una frase. Amor, tengo una invitación para ti para seguir siendo felices como hasta ahora le dibujé unas caritas, unos emojis acá lo que hice fue hacer rayitas, hacer corazoncitos y delineé el corazón con marcador negro acá en estos dos lados vas a copiar un mensaje te invito a que sigamos amándonos como hasta ahora lo hemos hecho respetándonos, celebrando juntos nuestras fechas especiales pasando momentos maravillosos llenando día a día nuestros corazones acá me faltó o sea que pueden colocar nuestros corazones de amor y vas a delinear y hacer punticos y a decorar los extremos o los lados acá vamos a copiar un mensaje jamás cambies tu maravillosa forma de ser gracias por tu amor por todo este tiempo juntos y la frase que no puede faltar te amo acá las fotos las delineé con marcadores como pueden ver igualice en este lado Llegué esta foto en un papel negro y delineé por todo el extremo con marcador negro. En la parte del centro pueden mirar que hice también dibujitos. Ahora acá en esta parte vamos a cortar 7 rectángulos de 5 centímetros de ancho por 8 centímetros de largo y vamos a copiar frases. Yo copié frases en inglés, pero ustedes las pueden hacer en español, las frases que más les guste o las palabras que más les guste. y vas a decorar, en cartón craft, en cartulina vas a cortar un rectángulo de 8 centímetros de ancho por 17 centímetros de largo y vas a medir en este extremo 1 centímetro y en cuatro partes iguales de 4 centímetros cada una, vamos a doblar así acá en esta parte si desean pueden dibujar corazoncitos, para decorar aplicamos silicona líquida acá en este extremo y pegamos esto para que lo hagan más rápido, también lo pueden pegar con silicona caliente nos quedaría así, vamos es para ubicar acá en esta parte aplicamos silicona líquida como pueden ver este cuadrito rojo, lo pegué acá al pegar este cubito lo va a tapar, entonces lo pueden correr y vamos a aplicar silicona líquida acá en esta parte doblamos, para hacer los quiebres volvemos y doblamos así y de nuevo vamos a doblar así ahora vamos a tomar una foto de 11 centímetros de ancho por 16 centímetros de largo, la vamos a pegar en una hoja de color negro y vamos a cortar para luego pegarla acá aplicamos silicona líquida y pegamos acá en esta parte van a copiar un mensaje vas a cortar corazones rojos y vamos a pegar uno en la foto, uno en este lado y el otro en esta parte superior ahora acá lo que hice para decorar más esto es opcional si desean lo que hice voy a delinear cada cuadrito delineé también los corazones de color negro